Hola, un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte. Hoy tendremos una sección bastante variada, pero yo les propongo comenzar por béisbol y es que ya han transcurrido las cuatro primeras subseries de la 62 eh, series nacional, o sea, de la campaña beisbolera y hoy comienzan las quintas. Ahora yo les propongo comenzar por la tabla de posiciones final de Río. Continúen solitario con balance de 13 victorias y 7 derrotas. El segundo puesto lo ocupa Las Tunas con 2 y 7, mientras que comparten... El tercer lugar de la tabla de posiciones, las novenas de Matanza y Artemisa. Ahora yo le propongo realizar un salto en la tabla de posiciones en pantalla. Aparece, eh, digamos, todos los peldaños y sus ubicaciones. Pues llama la atención que Industriales continúe en el frío sótano de esta tabla. Ubicado en el último peldaño con balances de solamente 6 victorias y 14 derrotas. Pues Toda la afición azul está bastante preocupada, si bien Industriales eh, tiene muchísimos seguidores a lo largo de todo el país, algunos detractores, pero se dice que cuando Industriales está bien, está bien la pelota cubana, así que esperemos una reacción. Se había dicho que es bastante renovado este equipo de Industriales, aunque analizando su nómina, digamos que se esperaba un mejor rendimiento que lo obtenido hasta el momento. De todos modos, eh, las esperanzas y vamos a apostar por Industriales, aunque yo ahora les propongo compartir algunas estadísticas que hemos eh, buscado y nos da eh, una mirada de cómo andan estos equipos que ocupan los puestos primeros de la tabla de posiciones, si bien hay muchos que no son líderes quizás en ninguna área, o sea, ni en picheo, ni en defensa ni en ofensiva, bueno, ese Team los ha convertido en ganadores y este es el caso de Pinal de Río que no está liderando ahora mismo eh, ninguno de los renglones de juego, sin embargo es el que ocupa el lugar cimero o sea, es bastante ganador y está de líder en promedio de ganados y perdidos pero además quería por supuesto señalar algunas estadísticas individuales como son que ya ser Julio González ahora mismo está entre los primeros en horrones con 8 y también en la ofensiva está muy ajustado con un promedio de 348 otro verguero eh, Fran Raúl González desde la lomita de los suspiros por supuesto destacar siempre la labor monticular de Erlis Casanova y Vladimir Baños, yo le continúo y y le propongo, o sea, seguir y es que las Tunas, en este caso es el segundo puesto de la tabla de posiciones pero además es el que más batea lo hace para 343, en tanto la defensa es bastante errático, con un promedio de 962, el segundo peor indicador del torneo conjuntamente con Cienfuegos si miramos a Matanzas, bueno, Matanzas está de líder en picheo y lo hace para una efectividad de 3.72 en tanto un whip de 1.50 su mejor lanzado es Nike el Cruz con un promedio de caras limpias de 1.66 y también archivo a tres éxitos o de aquel yumurino ha venido encendido tras su paso por el clásico mundial este joven anda muy bien y esto se ve sobre el terreno quería detenerme también en este particular en Artemisa que ha sido la gran sorpresa del torneo porque si bien lo decíamos antes de que empezara el campeonato no se prevenía que estuviera reinando tanto este equipo de Artemiseño y en particular eh, está entre los primeros lugares de varios órdenes. En este caso es segundo en ofensiva con 331 y segundo también en defensa con 974. O sea, comparte este apartado conjuntamente con Matanza. Los Yumulinos también están en segundos en, en defensa. Y algunos Artemiseños tienen notas descollantes, por ejemplo, Dayan García, que está muy bien este Slube es madero en mano y también desde el picheo quería destacar que hay un artemiseño muy bien, Abreu, con una efectividad de 1.38 y qué decir de Jonel Gutiérrez que ahora mismo está de tercero en promedio de ganados y perdidos pero tiene a su vez un juego perfecto aunque a coto lanzado a solo 5 entradas. Pues como le decía... Hoy comienza nueva su serie desde el punto deportivo, yo quería recomendarle la que va a comenzar entre Industriales y Santiago de Cuba en el latinoamericano a partir de las 2 de la tarde, también referirme que en ese horario se le va a hacer un homenaje a Veneno, el aficionado de Industriales recientemente fallecido desde el punto deportivo también le vamos a recomendar que no se pierda la subserie entre eh, Santi Espíritus y Pinal de Río desde el estadio José Antonio Huelga. Yo quería compartir algunas estadísticas eh, generales y es que como hemos dicho, varios equipos tanto Pinal de Río, como el mismo Matanza, como Artemisa han tenido bajas sensibles, sin embargo se han podido imponer. Hay muchísimos que tienen una juventud notable, recordar que hay alrededor de 191 jugadores novatos y ya puedo agotar que 28 lanzadores al menos de estos novatos han obtenido la primera victoria en series nacionales bueno, todo esto ha pasado o sea, con muchísima juventud y estos equipos a los que me refería han podido eh, salir y ocupar estos puestos sumeros de la tabla de posiciones, así que esperamos que otros cómo industriales puedan meterse en este clásico cachumbambé de la clasificación y meterse, por supuesto, en el pelotón de avanzada. Ahora yo les propongo cerrar el tema del béisbol y darnos un saltico a otros deportes y es que Cuba también se está preparando para el campeonato mundial de boxeo a partir del 1 de mayo y hasta el 14 en Tasquén, Uzbekistán. La escuadra cubana irá liderada por en este caso el púgil el laureado púgil Julio César La Cruz, nuestro capitán también se podrán contar con los puños de los olímpicos Roniel Iglesias, Anlen López también John Lee Feliciano, que fue medallista de oro en el último mundial en Belgrado 2021 o sea que la meta también será por supuesto eh, otra vez que Cuba brille continuar en el podio y superar esta actuación, hace dos años en el 2021 nuestro país lideró el medallero por naciones con tres oros y dos bronces, así que por supuesto que estaremos apoyando a nuestros boxeadores desde el ring y yo les propongo ahora también hablar de boxeo pero le femenino ...y es que esta disciplina hará su debut en los Juegos del Alba... ...una cita que va a tener lugar en Venezuela desde el 21 y hasta el 29 de abril... ...nuestras muchachas por supuesto que están en condiciones... ...va a ser su debut internacional... ...pero eh, hay grandes posibilidades de verlas brillar eh, sobre el ring... ...de esta cita los Juegos del Alba... ...yo quería destacar que es un regreso de Cuba después de varios años y eh, tendremos presencia en 22 de las 24 pruebas convocadas. Por supuesto que el objetivo es contribuir al fogueo de venideras competencias como los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos, si bien se ha dicho que hay muchísima juventud entre no, nuestros atletas y por supuesto que estos eventos van a contribuir a la ruta competitiva de este año 2023, muy fuerte por cierto, y sobre todo lo que haga Cuba en esta fiesta multideportiva estaremos informando desde aquí El Punto Deportivo.